tiene ganas, me llama. Cuando aquel no le puede dar lo que yo le doy, me llama. Porque soy su amante. Pero he llegado a pensar que solo estoy para utilizar. Pero dice que me quiere. Hago una pregunta: ¿A dónde ves este juego, mi amor? ¿A dónde va tu sol, amando a dos? ¿Y a dónde va nuestro amor, si aún sigues con él? Y se me pasa la vida, y se me pasan los años, y dice que me espere, y dice que no lo quiere. Y aún así, sigo siendo su amante. Pero dice que me quiere, pero dice que me ama. Dime, ¿me vas a amar o me vas a abandonar? No soy de hierro, tú bien sabes que te quiero. Pero la verdad, este juego loco por los celos hacer, creo que voy a gritar, estoy desesperado por tenerte a mi lado, pero otra vez soy su amante.